El ser humano siente una extraña atracción por los temas sobrenaturales, la incalculable creación de contenidos de terror en la literatura y el cine son prueba de eso. Pero nace una pregunta, ¿de verdad todo eso es ficción? Existen lugares que por su naturaleza son terroríficos y es fácil imaginar fantasmas que merodean en aquellos lugares. ¿Qué tal amigos de Gaudium Digital? Sean bienvenidos al tercer capítulo de esta segunda temporada del mes de la leyenda negra. Me acompaña Francisco Ramírez Panchote en esta edición especial que estamos transmitiendo desde el municipio de Mineral de la Luz, ¿verdad? Así es, estamos amigos de Gaudium Digital, muy buenas tardes, noches o días según nos vean. Estamos aquí eh, transmitiendo totalmente en vivo. Desde, como bien dice Gabriel, cerca de la comunidad de Mineral de la Luz, aquí en Guanajuato, y quisimos venir hasta acá, Gabriel, para platicar uno de los temas muy populares que tienen mucho mucha tradición y muchísimas historias en medio de toda nuestra gente, en medio de todas las comunidades. ¿Cuál es, Gabriel? Aquí sé sí es, el tema que vamos a conversar hoy es las leyendas, los mitos, los efectos sobrenaturales, las apariciones. Yo creo que todos conocemos o todos hemos vivido una experiencia sobrenatural, pero Panchote fuera de cámaras hace unas horas me dijo yo voy a desacreditar cada una de las cosas que me cuentes, yo te las voy a desacreditar. Así fueron sus palabras exactas. No, no tanto así, no tanto así desacreditar, más bien más de alguna tendrá alguna explicación, pero ustedes en casa muy seguramente tienen a un tío al abuelo, al primo que tienen las historias más escalofriantes, que tienen las historias eh, que dan más miedo, ¿verdad? recordemos que nosotros dentro de nuestra fe, bueno, cuando una persona muere, va al cielo va al infierno o va al purgatorio y es que yo creo que esa es una de las, bueno, yo te voy a contar lo que yo pienso ¿eh? todos hemos escuchado la historia de que Vas en carretera manejando, no importa cuál, en todo el país hay carreteras fantasmas, ¿no? Exactamente. Y dicen, no, es que se, se te va a aparecer la, la mujer que está con la quijada así, toda volada y toda desangrada. Y yo me quedo pensando, Dios en toda su misericordia, en todo nuestro amor, no va a permitir que estemos deambulando eternamente todos destruidos, ¿verdad? Así es, Bien, o el tema de la Llorona que tiene más cobertura que Telcel. <risa> no, porque la Llorona se aparece en todo. Es <risa> se correcto, desde o sea, México, exactamente, de, casi toda Latinoamérica es territorio de la Llorona. Y entonces, bueno, eh, con mucho respeto hemos venido aquí a este, esta locación para dar inicio, para dar comienzo a este tercer capítulo de el mes de la leyenda negra estamos aquí con mucho respeto estamos aquí con mucho eh, pues sí de alguna manera eh, siendo conscientes del lugar donde estamos pero evidentemente con la finalidad de eh, un poquito ambientar ¿verdad? exactamente y El, justamente antes de terminar este primer bloque yo quisiera que me platicaras este por qué camposanto por qué se le llama camposanto a los cementerios a los panteones estrictamente hablando no no no sé la eh, cómo lo acuñaron Originalmente, lo que sí es que en nuestra cultura, que ahorita acabamos de pasar el 2 de noviembre, en nuestra cultura existe un respeto, una veneración hacia nuestros eh, familiares, amigos, conocidos, que ya han sido llamados a la presencia de Dios. De ahí que, por ejemplo, ahorita nosotros veníamos aquí a, a, a, a, a las puertas de este lugar y hay varias advertencias ¿no? y, y de mucho respeto hacia las personas cuyos restos aquí reposan pues aguardando pues la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Así es, entonces ya con este inicio vamos oficialmente a dar comienzo al tercer capítulo del mes de la leyenda negra, Efectos Sobrenaturales. Así es, ya saben que si les está gustando el programa denle like, compártanos y regálanos estrellas. Además, quien eh, quiera compartir algo, alguna de estas experiencias que le ha tocado vivir, lo puede hacer debajo de este video. Thank you. Vamos amigos, de Guardian Digital, transmitiendo totalmente en vivo, desde eh, un panteón muy pintoresco, muy tradicional, Gabriel, uh -huh. cómo lo es el Panteón de Sangre de Cristo, que se ubica aquí a 10 kilómetros de Cristo Rey, a escasos 15 kilómetros de la Valenciana, y a escaso un kilómetro de la parroquia de Nuestra Madre Santísima de la Luz, en Mineral de la Luz. Sí, de hecho yo no había tenido la oportunidad de visitar este Camposanto, este, bueno, ustedes no lo van a poder apreciar ahorita por la, ya por la noche Pero justamente a la entrada o a las faldas del Campo Santo Podemos apreciar esta cruz, esta toma que nos hace el favor de tomar nuestro compañero Iván Que es la, lo que recibe a todos los visitantes aquí en el Campo Santo Siguiendo con el tema que estábamos conversando Yo le preguntaba a Panchote y tengo muchas ganas de preguntarle por ejemplo, nosotros como creyentes, como católicos, sabemos que existen muchas leyendas. Lo mencionamos hace un momento. Existe la llorona, existe el charro negro, existe a principios del 2000 el Chupacabras Exacto. y más y se han ido popularizando más, como Slenderman o la uh -huh. Tequeteque que han sido de que se han venido de Japón hasta Latinoamérica o Annabelle similares o Annabelle sea. ahora hoy en día no tan popularizada con las películas de, de los Warren de uh -huh. Lorraine Warren. ¿Qué tan ¿Qué tan correcto es que nosotros como creyentes católicos les demos credibilidad a este tipo de historias? Sin duda que eh, evidentemente pasa que por ahí están precisamente esas experiencias subjetivas, esas experiencias que cada persona va teniendo. Y sin duda nosotros como católicos, bueno, primero que nada, no eh, creemos en, en la resurrección, creemos precisamente que tenemos un alma, Sí, y que esta alma cuando morimos va a la presencia de Dios Esos de alguna manera son los pilares de, de, de nuestra fe Ante todo este tipo de, de experiencias que las personas tienen eh, No se trata solamente de descartarlas No se trata solamente de decir que pues, son fantasía No, tampoco, tampoco, y eso es muy importante eh, No podemos nosotros darles una credibilidad o darles una suerte de fomento, de decir que son cosas buenas. O sea, están dentro de toda este, esta riqueza cultural, de esta riqueza que tenemos en nuestras comunidades, que tenemos desde el México prehispánico, desde el México colonial y muchas de ellas, como es el caso de La Llorona, como es el caso, bueno, el tema de Chupacabras, pues fue otra cosa, ya ya más acá, pues de alguna manera son parte de esa cultura, ¿no? de esas leyendas y demás, que eh, nosotros podemos encontrar inclusive en los libros de historia, eh, por ejemplo el tema del coco que se va transmitiendo de generación en generación, eh, el tema, eh, este tema de, de, de las apariciones de los fantasmas en carretera, Etcétera, etcétera. Entonces ante eso eh, la, la respuesta, Alguna vez escuché un sacerdote que decía no Si una persona muere Su alma va al cielo ¿Ustedes creen que se, quieran venir, que se quiera venir? Pues no, ¿verdad? Si una persona muere y lamentablemente va a, a, al, al infierno ¿Crees que lo van a dejar salir? Y entonces si una alma se va al purgatorio Pues tú crees que va a querer venir en lugar de estarse purgando y preparando Para entrar a la presencia de Dios Venir acá, todavía a hacer fiesta Pues evidentemente que no Se respetan las experiencias que cada uno de ustedes Quizás tienen, queridos eh, Personas que nos ven, ¿no? Esas historias que nos cuentan, que nos platiquen Esas visiones, no se diga por ejemplo El tema este, ¿no? De que se me acuesta el muerto, que se me recarga sí. Fíjate, y hay, y hay además, uno muy ¿no? popular Este, que <coughs> Creo que, bueno, todos la tienen Todos la han escuchado uh -huh. Este, y mi abuela en paz descate, de Petra León Reyes, la contaba que cuando una amiga de ella falleció, ella estaba en su casa este, lavando la ropa uh -huh. y que alcanzó a escuchar a la entrada, que se escuchó la voz de su amiga, que le dijo, adiós Petra, y que le dijo, pásate, fulanita, pero no se pasó y dijo, ah, qué raro que Y que después llegaron y le dijeron, no, Petra, es que falleció hace dos horas. Ajá. Y decía, ah, es que vino a despedirse, ¿no? Y es parte de lo de... Eh, lo que conversábamos al inicio del programa por ejemplo, recién acaba de pasar 2 de noviembre y esa es parte de la tradición del factor de es. que creemos o se cree que los muertos realmente si sí vienen a visitarnos el 2 de noviembre, como que esas puertas se abren este, para que puedan convivir con nosotros de nuevo así es, de hecho, bueno, lo que se recomienda mucho cuando hay personas que tienen estas situaciones, es primero pues que se vayan a confesar primero que nada, no que se vayan y se confiesen ya el sacerdote que les atiende, pues el sacerdote les dar una orientación al respecto, ¿no? Pero sí, vuelvo a repetir, o sea, para nosotros está muy claro, sí tenemos alma, sí tenemos alma, pero una vez que morimos, eh, vamos a la presencia de Dios. O, bueno, esperemos que no sea el caso de nadie, ¿verdad? Que vaya al infierno. Pero también en ese sentido, también nosotros por eso pedimos constantemente por los ánimos del purgatorio. Siempre estamos pidiendo, siempre vamos de pedir, de hecho. Y precisamente también este 2 de noviembre, que pasamos? Pues en muchos lugares, muy seguramente aquí también, los sacerdotes van y celebran la misa por el eterno descanso de las personas. Pero el eterno descanso de los fieles difuntos no se refiere a que todavía andan por ahí deambulando. No, se refiere a que muchos de ellos, sin duda, están en el purgatorio. Y alguien por ahí decía, un sacerdote también muy espiritual decía... Y por ejemplo, si mi abuelita que falleció ya está en la presencia de Dios y yo sigo pidiendo por ella, ¿qué pasa con esas oraciones? ¿Se desperdician? No, se aplican en otras almas y muy seguramente todos los hermanos nuestros que ya fallecieron y que ya están en la presencia de Dios, también ellos están intercediendo por nosotros para nosotros también poder llegar al cielo, entonces esa sería un poquito la respuesta, ¿sí?, se respeta esas diferentes manifestaciones culturales que se entremezclan entre la experiencia subjetiva y entre de alguna manera estas tradiciones orales que vienen transmitiéndose pero para la iglesia católica es clara ¿no? morimos, llegamos a la presencia de Dios, o llegamos al infierno sí y ahora, este, todos los que nos están viendo ahorita, recuerden que estamos totalmente en vivo, este, sabemos que existen lugares que son naturalmente pues, terroríficos, vamos a decirlo así son terroríficos, así es. Por, como por ejemplo el hecho de eh, en un imagen, escenario imaginario, quedarte encerrado en las 12 de la noche en un cementerio, pues es terrorífico, ¿no? Así es. Estar en un hospital durante la noche es terrorífico. Así es. Eh, yo no sé por qué, tal vez este trauma infantil, estar en una escuela en la noche es terrorífico también, ¿no? Y eso me trae al hecho de que no todas las historias son este de apariciones nada más... este de que vino y me visitó, o yo así la vi es. por allá, también están las, las apariciones, efectos sobrenaturales, que dice la gente, terroríficos, como lo mencionamos ahorita, La Llorona, porque, bueno, vamos a mencionar mucho La Llorona, porque es la más popular, así aunque es. decíamos que es internacional, así es, ¿Un día van a en sus escuchar? comunidades, ahí donde se nos escuchan, en Estados Unidos muy seguramente también, en, en Centroamérica muy seguramente también. Y los que nos están viendo en Europa, bueno, acá tenemos un, una, una Llorona, ¿no? Y ella también tiene también sus propias... Eh, este... Pues sí, puede ser que algún día nos reporten que escucharon a la Llorona acerca del Ganges y pues vamos a tener Así que ir es. a investigarlo, ¿no? Así es. Pero el punto de mi comentario era el siguiente. Sabemos que, que existen estas este, historias que son terroríficas, de que existen fantasmas, existen espectros que te persiguen, que quieren... Bueno, no sabemos realmente lo que quieren No sabemos si solo quieren asustarte o perseguir tu espíritu ¿Qué tanto es cierto? O como nosotros nos lo enseñaron desde el catecismo Desde que éramos niños El único ente sobrenatural que es capaz de dañar de manera así Sobrenatural es el demonio Es lo que tendríamos que entender O si sí existen más fuerzas malignas Vamos a llamarlos de esa forma Mira, a, a reserva de que de lo que yo he escuchado en las entrevistas que he hecho a sacerdotes que se dedican a esto... El exorcismo, pues ellos hablan de que está, pues sí, Satanás... Y también hay una, pues una cantidad también de, de demonios o pequeños demonios, ¿no? De ahí que nada más que también los mismos exorcistas dicen y refieren lo siguiente... Que el demonio, su finalidad o su batalla es hacer que nosotros perdamos el cielo... Así, en palabras sencillas y claras... Entonces... ...con una cultura de pecado... ...con una vida en pecado... Eh, ...personas que no se confiesan... ...personas que no se acercan a los sacramentos... ...especialmente a la Eucaristía... ...o no van a misa... ...ahí va ganando ya el demonio... ...o sea, sí ya está perjudicando... ¿sí? A, ...a la persona... ...hay otro tipo de, de maneras en las cuales... ...el, el demonio, ¿no? como es el maleficio... ...la infestación... ...y el último que a veces nosotros ponemos más atención... ...de hecho el año pasado en el mes de la leyenda negra... Sí. ...hablábamos de esto de las posesiones y demás pues es el, es, es, es, el más, es el más alto pero a veces como que eh, como católicos y no católicos a veces como que siempre buscamos estos temas sobrenaturales o estos temas especiales precisamente para o darle credibilidad a las cosas o ahora sí pensar que sí existen entonces no nos confundamos o sea esa es la finalidad del demonio todos los días está en esa batalla con nosotros para que nosotros perdamos precisamente la gracia sí se dan este tipo también de manifestaciones como infestación, maleficio y posesión, sí. Pero también nosotros, si nos acercamos a Dios, si nos confesamos, vamos a misa, comulgamos. Recuerdo mucho a un sacerdote que de Dios goce, un padre muy sabio ahí de Silao, el padre Agustín, que siempre que las personas llegaban con este tipo de cosas, este tipo de experiencias, siempre les decía, a ver, primero los confieso y una vez que los confiese, a ver, ahora sí lo demás porque muchas veces este tipo de, de fenómenos también puede ser así relacionado a una vida alejada de Dios. ¿verdad? Muy bien, y antes de continuar este, con este recorrido que estamos haciendo aquí en, en el panteón, en el cementerio Sangre de Cristo, aquí cerca del Mineral de la Luz. Este el productor que acaba de dar la indicación de que mande saludos a Lula Vieira, a Paola Falcón Ajá. y al padre David Pérez Cruz que nos está sintonizando desde Veracruz. Así y es. Y manda saludos. Entonces, aquí muchos, les mandamos mucho, saludos a todos. Muchos saludos, padre David, y a todas las personas que nos están viendo en este instante. Ya lo saben que les está gustando el programa, denle like, compártanlo y mándanos una cobija porque ya está, ya está, está reciando aquí el, el, el friecito. Compártanlo. Continuamos amigos de Gaudium Digital y ahora nos encontramos con mucho respeto al interior de este camposanto, aquí al interior del Panteón de Sangre de Cristo, aquí cerca del de Monumento a Cristo Rey, aquí en el Cerro del Cubilete y pues estamos aquí con mucho respeto, sí con mucho respeto para las personas que ya sus restos reposan aquí Gabriel y también pues eh, para las familias que si tienen algún familiar, estamos aquí adentro en este pequeño recorrido que las autoridades nos han permitido realizar. Así es, yo creo que el primer punto que me gustaría mucho aclarar es ese con el que acabas de cerrar el inicio. Que las autoridades nos dieron el permiso. Este, visitar un camposanto no es un lugar turístico, obviamente Ni es un lugar de diversión al que se entre, aunque muchos muchachos lo hacen de manera ilegal. Uh -huh. No lo hagan. Así es. Este es un lugar de mucho respeto, como lo dice la placa en la que acabamos de cruzar. Uh -huh. Que se tiene que mantener limpio y que recordemos que este es un lugar santo, un campo santo. Así es. Y que tampoco es un lugar para probar la valía, para probar así como que... Eh, algún tema de, de, de, de ver quién puede estar o quién no puede estar Pues no eh, También nosotros lo hacemos, lo decíamos fuera de cámaras Convencidos de pues, que estamos en un lugar donde reposan Los restos mortales de personas que en su momento Fueron muy amadas, fueron muy queridas para sus familiares Y que ahora se encuentran aquí ¿sí? Sus restos aquí este, pues aguardando ¿verdad? la segunda venida de nuestro señor Así es esa es la primera cosa, la más importante de lo que nosotros estamos seguros. Y la segunda, que es la razón por la que estamos ya en el interior de este camposanto, que me imagino que ya nos están poniendo ahí en los comentarios, no venimos a buscar efectos paranormales, no Así venimos es. a que no, se nos aparezca una niña detrás no, de una lápida, no ver a una mujer de cabello largo con vestido caminando, uh -huh. porque somos conscientes y estamos seguros que no va a ocurrir. Eso uh -huh. no pasa en el interior de un camposanto, no pasa en el interior de un hospital abandonado que no conozco uh -huh. ninguno ni en una escuela de noche. Me platicaba yo con Panchote ante, ahorita fuera de cámaras, antes de que empezáramos todo este programa, eh, que nosotros somos creadores de contenido, nuestro contenido es muy específico, es contenido es. cultural y religioso. Y en internet principalmente, también en cadenas de televisión, hay contenido para gente de terror. Yo a mí me encanta, yo soy fanático de ese contenido, uh -huh. pero soy consciente de que los creadores de contenido tienen que asegurarse de que pase. Así es. ¿Qué significa eso? Vamos a poner el ejemplo antes de, de empezar el recorrido. Si nosotros estamos parados aquí y yo fuera director, este, en vez del mes de la leyenda negra, de Efectos Paranormales León, uh -huh. yo me aseguraría de que uno de mis colaboradores, por ejemplo pues pasara por detrás de algunas lápidas de atrás. Así es. Donde la cámara apenas lo alcance a captar. Así es. Y esa sí. es la realidad de muchos programas de, de terror que vemos en Internet y en televisión. Así es. Entonces, eh, bueno, repito, estamos ahí con mucho respeto. No estamos aquí para buscar nada ni encontrar nada. Nuestro sí. único propósito es hacer un recorrido y ambientar precisamente este capítulo, este episodio. De este mes, de estos temas que estamos tocando en nuestro semanario Así es, y es parte de lo que yo considero que sí son los campos santos Además de un lugar de reposo Es parte de nuestra memoria histórica Que se nos pasa de repente uh -huh. eh, Vamos a tratar de que nuestro camarógrafo, Iván Logre en algún momento del recorrido Enfocar una lápida un, que estará ras de suelo uh -huh. Que data de 1887 son Así es Ya... Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Así es. Sí. Pero es la memoria de que existió esa persona uh -huh. y de que aquí descansaron los restos. Y ya habitaban personas en 1887 que a veces se nos olvida. Así es. Principalmente a los más jóvenes, a veces consideran que ahí siempre estuvo León. Exactamente. ¿De ¿Quién sabe? De Siempre estuvo León ahí. Así es. Y precisamente, pues mientras hacemos el recorrido, Gabriel, pues los invitamos a ustedes a que oren, precisamente también por las ánimas de purgatorio, que oren por sus. Eh, fieles difuntos, ya que precisamente eh, veamos en esto no solamente un tema de morbo, de mira están adentro, no, pues francamente pues estamos con una tranquilidad ¿sí? y con mucho gusto para llevar a ustedes este programa hasta sus hogares. Sí, solo con mucho frío. Eso sí. Eso sí. <ríe> Pero bueno, vamos a entonces a dar paso al recorrido. Así es síganos, los invitamos a que se sigan quedando con nosotros y aprovecho antes de que se me olvide para decirles que le den like, compartan, regalanos estrellas y no olviden seguir todos nuestros contenidos a través de Gaudium Digital y visiten la página oficial gaudiumdigital.com.omx es nuevecita de paquete. Así es. Como sabes Gabriel, estamos sí. en un panteón muy antiguo, uh -huh. el cual data desde el inicio o tiempos de la colonia mm. Guanajuato fue de los primeros lugares donde se establecieron los, eh, los españoles y hicieron de la minería eh, precisamente pues una fuente de obtención de recursos y entonces estos lugares que hoy en día parecieran abandonados parecieran lejanos pues fueron eh, cuna de grandes ciudades. De hecho, sí. no sé si recuerdas cuando hicimos aquel especial de Mineral de la Luz, sí. nos comentaban que llegó a tener ahí registro civil, que llegó a tener ah, sí. diferentes eh, locaciones bueno, de ciudad sí. grande. En sí, aquel recuerdo tiempo, que, que la persona que estábamos entrevistando en ese momento nos decía uh -huh. que hubo un momento, una oportunidad en que fuera Mineral de la Luz la capital Así de, es. del estado, que es no correcto. fuera Guanajuato, pues la ciudad. Así que es. fuera Mineral de la Luz, pero que hubo un momento en que la minería Tuvo un declive muy grave y Ajá. se trasladaron todos a Guanajuato, a otras actividades. Así es. Por eso que Mineral se quedó como rezagado. ¿no? De, de hecho, en esta zona hay dos panteones y nos comentaba el señor Lorenzo, que es el velador de aquí, que el más antiguo, que está más cerca Mineral de la Luz, pues albergaba tumbas eh, preciosas, edificaciones muy eh, impresionantes, pero que lamentablemente fue saqueado. Fue saqueado, fueron, pues de alguna manera, eh, los vestigios fueron arruinados, por algunas personas que por ahí andando buscando a lo mejor algún tema de mineral o algún tema de, de plata, pues eh, así, así lo hicieron. ¿no? Y este es el que tiene también antigüedad y todavía a la fecha se sigue utilizando por los pobladores aquí de estas comunidades aledañas y este pues ya tiene su, sus años. ¿no? Y de hecho es un lugar muy, muy muy, bueno, se ve muy padre porque está justo en una pequeña lomita sí que tú puedes ver desde que te vas aproximado tanto si vienes de mineral de la luz como si vienes de cristo rey se si alcanza a ver este, este lugar así es de hecho este Fíjate, algo que a mí me no de hecho algo que a mí me, siempre me ha llamado la atención de los de los cementerios pues he visitado muchos en mi natal Capo, Michoacán, Ajá. el de san nicolás en león Ajá. y hoy que estamos en este campo Santo, sangre de cristo ha sido las, las, el tipo de lápidas que se ve de repente pareciera que es mucho empeño. Yo así recuerdo es. que tenía una amiga ahí en Michoacán que me decía, es que es mucho empeño ya para el muerto. Ajá. Sí. Pero yo siempre lo pensé así, no sé cuál sea tu opinión, No sé cuál sea lo, me gustaría mucho saber la opinión de las personas que nos están siguiendo en este en vivo. Que de repente no es, no es como curar heridas, porque uh -huh. ella lo ponía así. Le ponen una lápida súper gigante para curar una herida. Ni tampoco así como que para un poquito salvaguardar la conciencia. Ah, ¿no? la no, no, O sea, no te peleé toda la vida, pero es ve correcto, que no, te puse, ¿no? Sí. Pero en realidad yo siento que es parte de demostrar o de seguir mostrando que se lleva una fe en lo alto. Así que es. Que sí, ya partiste a la casa del Padre, pero yo que me quedo, yo sé qué fe tienes. Así y es. Y aquí está nuestra fe como familia. Al Ajá. final, me lo ha dicho mucho el Padre Juan Rodríguez, el vicario de la arquidiócesis. Ajá que hay que hacer mucho énfasis en que la fe se lleva en la casa y ese es, la, es el primer catecismo que tenemos que tener. Así es, y de hecho también muchas de estas edificaciones en su momento fueron una muestra de ese amor, de ese cariño de las personas que sobreviven o que viven todavía para con esa familia que ya no está. Y por eso de ahí otra vez ese llamado a estos lugares, tratarlos con mucho respeto, con mucho, sí, pues mucho respeto. Uh -huh para las personas que aquí sus restos eh, tienen precisamente aquí eh, su lugar de reposo de ahí también que por ejemplo ahora que en México se viven episodios de violencia donde lamentablemente a veces ya ni los cuerpos eh, eh, entregan donde a veces son los cuerpos mutilados y demás ya alguna vez la misma iglesia se ha pronunciado precisamente ante esa falta de respeto hacia precisamente los restos que en vida sí, que, eh, este pues eran de, de una persona, ¿no? entonces también a veces es un signo de, esta, de este deterioro, de esta crisis que tenemos en la sociedad, donde ya ni siquiera se permita ese tipo de, de manifestaciones, de respeto, ¿sí? inclusive estos episodios muy violentos, donde van y en funerales también, llegan y, y matan personas, ¿sí? pues entonces también son, son parte de esta falta de respeto hacia esta última condición del ser humano, sí que en vida, ¿sí?, ¿sí? tuvo una dignidad o tiene una dignidad y tiene precisamente en su cuerpo parte de esa dignidad Sí, y es que también no solo son los actos de violencia que sí hay que señalarlos hay que ah. visibilizarlos, los decíamos en uno de nuestros programas que hacemos con nuestros compañeros de Radio Cristo Rey uh -huh. también por ejemplo hace un año cuando estábamos en lo más fuerte de la pandemia, aunque que, bueno, ya nos he escuchado, pero Ajá. semana a semana decíamos que era lo más alto y lo más alto de la pandemia. Uh -huh. Cuando la gente no tenía la oportunidad ni de velar el cuerpo de, de, su, familia. de su familiar o verlo por última vez, que a uh -huh. veces es, es como un reposo para el alma, verlo por última vez ya no podían. Uh -huh. Porque ya por órdenes de sanitarias uh -huh. ya se tenía que incinerar de manera inmediata para evitar el, la propagación del contagio. Así es. Qué bien, sí, eso sí. no estaba en nuestras manos, pero es parte de ese tipo de. Mm, tradiciones, vamos a llamarlo así, para uh -huh. poder despedir a nuestro familiar así que es. estamos haciendo y que se han ido perdiendo con el tiempo y que tal vez se pierdan uh -huh. al paso de los años así es, sí, por ejemplo pues yo que vengo de una no, no voy a no voy a ofender a mi amado Zacapo, pero <risa> de repente teníamos tradiciones medio raras, pero Ajá. yo sé que en todos lados la tuvieron, pero cuando yo era niño todavía se conservaba que se moría por ejemplo una persona uh -huh. X, este, Arturo Chávez uh -huh. pues Arturo y Chávez lo tenían que velar una semana o a tal vez mira. hasta 10 días, ver, pero sí. tú decías, porque lo querían mucho, Ajá. No, porque tenías que esperarte hasta que vinieran los de Estados Unidos a comprobar que sí se murió, es a correcto. verlo, a despedirse. De... Sí, no. que precisamente ¿Sí? a los, los que están allá en Estados Unidos, eh, esa parte de, alguna vez algún amigo que está allá eh, decía, no, es el vuelo que no quieres conectar, uh -huh. es el vuelo que no quieres tomar cuando te avisan que tú estás de aquí del otro lado, uh -huh. pues que un familiar muy cercano, papá o mamá, no sé, un hermano lamentablemente fallecido dicen es el vuelo que no quieres conectar o es el vuelo que no quieres tomar exactamente ¿Sí? porque pues es venirte a despedir sí de lo y no bueno a lo mejor sí en parte a lo mejor la expresión que dices no tanto que vengan a comprobar, ¿no? pero uh -huh. sí a lo mejor a dar este, pues, este último adiós, estar uh -huh. un último momento con su ser querido, uh -huh. pues precisamente es, es una parte para ellos muy significativa. Sí. Y justamente ese es el punto que ahorita conversábamos, de que no, los campos santos no son lugares para probar tu valor, uh -huh. no es para que te traigas. Hoy en día hay, hay tantos juegos supuestamente para ¿Cómo? convocar espíritus que... Yo creo que hay ya más juegos que escuelas Exactamente Este, Que justamente cuando alguien Un joven, un anciano, un niño Cualquier edad que él vengan o lo hagan Lo que hacen es eso Es burlarse, a mi punto de vista Así Es burlarse es. del dolor de una persona De la fe de una persona al creer que tú con una tablita vas a sacar el alma de la tierra la y vas a convocarla ¿no? esa es en una de sus manifestaciones bueno, en ¿no? una de sus, porque hay muchos otros temas que aquí intentan hacer amarres, ah, sí. intentan hacer pactos supuestamente con el maligno uh -huh. y si sí, los padres exorcistas sí advierten que se tengan mucho cuidado sí. con ese tipo de cosas porque uh -huh. luego las consecuencias son demasiado molestas, uh -huh. demasiado tristes y a veces demasiado insoportables uh -huh. para la gente que intenta hacer ello, también esta cosa, esto, estos lugares también y esto, esto, esto, este tema también hay que decirlo aquí tampoco es un lugar para venirse a tomar, ah, no. Y tampoco son lugares para venirse a beber, venirse Escolver. a drogar y demás, ¿no? o sea debemos de siempre de conservar este respeto hacia estos lugares, por mm. nada pues el nombre de Camposanto. Exactamente y justamente otra vez vamos a hacer el comercial de nuestro final de temporada ahorita Así que tú es. lo mencionabas en el último capítulo vamos a hablar justamente de eso, de los amarres, de el poder del maligno, porque Ajá. yo le comentaba a Elías Martínez y a los muchachos que ellos tienen más formación en teología y filosofía que yo, porque yo les decía, es que a mí se me hace increíble que de verdad haya gente que diga, es que yo voy a convocar a un demonio y el demonio me va a obedecer, y yo me quedo, o sea, ¿cómo? <risa> o sea, no se puede, y justamente Elías me daba una respuesta que yo me quedé, tienes toda la razón y se las doy a ustedes. Pensar que el demonio te va a obedecer, es una ingenuidad, porque hay que recordar que el demonio es el padre de las mentiras. Es correcto. Y te va a decir que sí a todo, pero tú no sabes qué intención pueda tener en ese sí que te está dando. No, piensas que lo vas a timar y el timado eres tú. Exactamente. Así es, y bueno, vamos a seguir pues en este recorrido, con mucho respeto, a través de estos lugares. Aquí vamos a acercarnos a ver esta placa, que precisamente el señor Lorenzo, que es el velador de aquí, nos decía que de alguna manera trae una, un, algunos datos interesantes, ¿sí?, que precisamente eh, hacen referencia a este lugar, eh, lo leemos, ¿no? dice la población de mineral de la luz se incrementó notablemente a partir de la bonanza de las minas y el trabajo de las haciendas de beneficio minero y llegó a contar con más de 22 mil habitantes, imagínate Gabriel, las sí. necesidades propias de este, mineral, de este mineral requirieron más servicios y más instalaciones de corte civil, por ello se construyó este cementerio para dar mejor atención a la población, igualmente las leyes de reforma obligaron a la confinación de cuerpos inertes en espacio exprofeso a la segunda mitad del siglo XIX la ubicación de recinto es excepcional sobre una loma que domina la, la, lo visual de toda la zona minera en estos sitios y debido a la época de su bonanza encontramos edificaciones con estilos eh, clasicista y romántico privativos del siglo XIX y que fue testigo del florecimiento de sus bonanzas la portada es esencialmente neoclásica tal como puede apreciarse en el trabajo de sus canteras y también en ciertas tumbas antiguas, mismas que conservan con elegancia y dignidad elementos constructivos de la época del porfiriato. Recientemente se consolidó la estructura del cementerio y se restauró su portada, además de rehabilitar su pared perimetral. Es lo que te decía precisamente, ¿no? la parte de la dignidad, ¿sí? de la dignidad que se debe de guardar, que se debe de tener, bueno no solamente para los seres vivos, sino también para para los restos mortales de las personas que en algún momento conocimos, tratamos y, y, y de alguna manera convivimos. Sí, justamente este tema lo vimos el año pasado en la primera temporada, los invitamos a que busquen en video? nuestros canales sí. de YouTube, de hecho fue el primer capítulo con el que dimos inicio a, este, a estos especiales que... Esperemos que gracias a ustedes ya dentro de unas pocas semanas estemos hablando de qué vamos a hacer el año que entra en la tercera temporada. Y además pónganos sugerencias para sí, el temas. final del año, ¿sí? el especial de ah, sí. cierre de año, pónganos ahí sugerencias. Exactamente, yo recuerdo que el padre Rubén Porras Penilla ¿sí? nos mencionaba que no era solo conservar el cuerpo por una razón de dolor, Ajá. sino que era conservar la máxima creación Ajá. de Dios, que somos es. nosotros al final. Ajá. Que por eso es que se, se pedía que se conservara con dignidad hablábamos ese, ese año que había gente eh, yo todavía lo sigo escuchando y hasta, búsquenlo por curiosidad, no porque lo vayan a hacer exacto pero hay empresas que te ofrecen por ejemplo, tomar los restos de tu ser amado pues sí, es que esa es la forma de expresarlo, quemarlo comprimirlo y convertirlo en un rubí uh -huh. para que tú tengas el resto ser mano en un anillo y siempre uh -huh. lo traigas y puedes decir mira aquí está mi abuelo así sí. es o el panteísmo ¿sí o no? ajá sí sí sí, sí. De, de, de esparcir las uh -huh. cenizas por uh -huh. todos lados uh -huh. llevarlos a lo mejor al mar o al bosque y demás o esparcirlas al viento como para decir el familiar va a estar en todos lados bueno uh -huh. o el tema a veces sigue sí, un poquito que, que a veces por ahí se tiene no de que ahorita por la pandemia fue un tanto cuanto comprensible por los altos precios uh -huh. De, o la falta de dificultad de poder encontrar un nicho para depositarlas, de conservarlas ahí en, en, en casa, ¿no? Bueno, el tema, de, y decía o sea, el Padre Rubén en aquella ocasión, o sea, el tema precisamente es la dignidad, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en estos momentos que tenemos, hemos estado aquí, eh, aquí está un lugar tranquilo, aquí está un lugar, de alguna manera, donde se percibe una cierta paz, una cierta tranquilidad, y aquí, pues, es un lugar digno, ¿sí?, de alguna manera propio para estos restos mortales descansen, ¿sí? como lo decimos popularmente descansen en paz ¿sí? y estén sobre todo pues con mucha dignidad, ¿sí? mucha dignidad. Sí. porque luego a veces a lo mejor dejamos ahí en casa las cenizas la urna y a lo mejor nosotros y la siguiente generación sabe quién es el que estaba ahí pero ya después ya no hay en dónde colocarla, ya no hay quien se estorba. la vaya, va estorbando y termina estando en un lugar a lo mejor que ya no es tan digno o tan propio verdad sí exactamente estos son puntos que él nos mencionaba Ajá. por ejemplo él nos mencionaba que también no era correcto el dividirlo como si fuera un objeto como si fuera una herencia ahora últimamente también se, se dice pues eran seis hermanos Bueno, Ajá. pues divide las cenizas en en seis cajitas que cada quien se lleve un pedazo cuando no es un objeto no es parte de tu herencia lo que vas a repartir. Y está por encima la dignidad de los restos del difunto, que a lo mejor nosotros, nuestros deseos a veces son tanto cuanto muy pues, personales, individualistas al respecto de qué queremos hacer. ¿no? Exactamente. Sí, y hay que. Pero todos estos comentarios, pues obviamente ustedes pueden poner sus sus comentarios en. Ahorita en, el, en la transmisión del en vivo los vamos a ir monitoreando Ajá. y vamos a ir contestando. Si no los decimos aquí al aire si los contestamos por mensaje, tenemos es, ahí un que equipo es que está que el detrás. el tema de... de la conexión aquí está. Esto es eh, muy difícil. Es decir, bueno, ah, ¿sí? de hecho, miren, como el pantano está en un lugar alto, sí nos está pasando que vemos muchos motos que a veces sí. llegan y es el ruido que a veces pueden escuchar también. Uh -huh. Y aquí se suben a la lomita y aquí reciben los mensajes y sí. aquí contestan. Entonces, Pero uh -huh. en algunos ciertos lugares se da la, la conectividad. Entonces, sí, seguimos sí, aquí pues, por este recorrido, Gabriel. Uh -huh con mucho respeto, aquí al interior de un, del Campo Santo, en sangre de Cristo. Bueno, pues vamos a continuar en este recorrido, vamos a ir avanzando con mucho cuidado y con mucho respeto. Así es. Cuidado sobre todo, sí. bueno, pues porque siendo un panteón un tanto antiguo, uh -huh. no existen caminos señalados como uh -huh. los pudiéramos ver, ¿no? Así es, por eso trajimos nuestras lámparitas, ¿sí? porque sí. Iván sí trae su, su, su lámpara tipo minera y la lámpara de la cámara, pero, pero nosotros, nosotros no. Nosotros vamos adelante, entonces no, no, no vemos, ¿no? Sí, también nos comentaban que precisamente para darle el espacio y darle lugar a, a, a pues lamentablemente a, a más de 60 personas, algunas tumbas antiguas sí. se han ido como de alguna manera reubicando. ¿sí? Sí. También nos hacen la aclaración que ya algunas, los restos pues ya terminaron en polvo y pues ya este no este, pues ya no es posible trasladarlos o reubicarlos. Sin embargo, por el valor histórico, como tú dices hace rato. Sí. ...para todavía tener el recuerdo de la persona ¿sí? que en algún momento vivió... ...pues eh, se trasladaban las placas, sí, eh, sí, la, sí la, la, propiamente alguna parte de la tumba... ...donde vienen los datos y se siguen conservando aquí al interior. Sí, y es que, bueno, algunas, hay de repente gente dice, voy a decir algo que es chiste... ...y también es chiste cruel, hay gente que dice que si te quieres hacer rico te dediques al negocio de las funerarias porque se muere gente todos los días uh -huh. entonces justamente por eso se hace ese traslado, por eso de repente se mueven muchas tumbas, Ajá, porque sí. son tantas la gente que fallece que muchas veces se quedan ya sin el espacio uh -huh. autorizado Así es. porque se pide un espacio autorizado justamente porque hay que entender que biológicamente se va a sepultar un cadáver que va a atravesar todos los procesos de muerte, de putrefacción, sí. se va de mal, todos los fenómenos cadavéricos todos ¿no? los fenómenos cadavéricos y al estar en contacto con la tierra no sabemos, no sé si pueda ocurrir algún fenómeno que pueda afectar el agua si está cerca, la tierra que está cerca sí, entonces por eso generalmente se hacen espacios destinados o sea. únicamente para este fin así es así es, sí, de hecho bueno, lo que decía la placa es cierto en algún momento... Las, los muros se fueron cayendo de este panteón. Yo recuerdo porque yo lo conocí hacia el año 2001 sí. ¿sí? y todavía se veía más porque algunas partes de la barda ya estaban, pues, naturalmente se, se caían y ahora pues han restaurado ¿no? y ya están ya pues todavía para dar un espacio más digno para eh, las personas que aquí están sepultadas. De hecho varias, fíjate que un dato que estoy fijándome, varias de ellas tienen este vestigios de, de minerales. ¿sí? ¿Te mm. acuerdas que cuando fuimos a, a Mineral nos decían que la calle, las piedras, ah, el sí. pavimento, tenían mineral, sí. o sea, porque es propio lo que existe aquí, ¿no? Mm. Así como en algunas partes de Michoacán se da mucho la cantera mm. y todo es cantera y este, pues aquí también varias de ellas tienen vestigios así de minerales, piedras mm. brillosas. Eh, bueno, no tal vez desconozco mucho el tema de minería uh -huh. Como para decir algunos nombres Pero sí, varias de ellas tienen estos vestigios Que son propios de los lugares de aquí Alrededor del mundo existen millones de historias de personas que afirman haber tenido un encuentro con lo sobrenatural, apariciones de fantasmas, contacto con el demonio y las más populares de todas, las psicofonías. Amigos de Gaudium Digital Transmitiendo totalmente en vivo Desde eh, la Comunidad de Sangre de Cristo Aquí en las inmediaciones de la parroquia Nuestra Madre Santísima de la Luz Mineral de la Luz, aquí en Guanajuato Gabriel Sí, continuamos aquí soportando el frío Y en la noche, pero nos encontramos esta banquita Muy, muy, cocona, muy cómoda Para, para sí. descansar un ratito del, pues de, de andar caminando, de andar haciendo el recorrido este, Ahorita En lo que estábamos este, en este pequeño corte Recibimos un, un mensaje de parte de Mónica Sánchez al, al número de WhatsApp que tiene Radio Cristo Rey, que va a aparecer aquí, aquí, aquí, aquí lo quiero. Ajá. ¿Sí? Este, y nos platicaba que ella, cuando una vez iba manejando rumbo a la carretera que conecta Michoacán con el estado de Guanajuato, que es pasando eh, Pueblo Nuevo rumbo a Guanima, Uy, Guanímaro, creo que se llamaba. ¿Tú conoces esas zonas? Claro que sí, claro ¿Sí? que sí. Es como si fueras a solo rumbo a la Piedad. Exactamente hacia el Rodeo y Pueblo Nuevo a es. esas zonas este, que están muy bonitas por allá Ajá. y comunidades muy agradables, pero ella nos contaba en su mensaje que ella un día mientras iba manejando durante la noche asegura o nos pide más o menos nuestra opinión no de expertos claramente pero dice que ella vio a una mujer que estaba caminando a pie de carretera con vestido blanco y que cuando la pasó y quiso verla por el espejo retrovisor ya no no la vio de nuevo, que había desaparecido uh -huh. ella muy seguramente no la veía con el espejo retrovisor Porque ya con las calaveras de atrás Ya no, ya ya no, nada. Ya no ves nada No, es que eso, eso algo, algo le pasó a mi hermana uh -huh. Apenas estaba enseñando a manejar Y veníamos de León Hacia así la, Y entonces ahí a la altura de los sauces Pasó una persona Me imagino indigente uh -huh. Que estaba Que traía como una manta blanca en la parte de arriba Entonces mi hermana lo ve Y ella me asegura que era una mujer. Le dije, no, era una persona de sexo masculino que traía solamente la parte de la, una cobija encima blanca, uh -huh. pero a lo mejor uh -huh. mi hermana por la cercanía le, le, le vio, le vio uh -huh. como si hubiera sido una mujer. Uh -huh. Y ahora, es muy, es muy, a veces, eh, por eso también los las autoridades recomiendan a veces no manejar cansados, porque uh -huh. en ocasiones también podemos nosotros, con los mismos fantasmas de la carretera que son los estos. Ah, eh, sí, los de concreto. Eh, exactamente, ¿no? o, o algún otro, otro tipo de. De, de elementos que podríamos encontrar, pues pudiéramos eh, asustarnos, dar un volantazo, frenar y ocasionar un, un accidente. Vuelvo a repetir lo que te dije hace rato y lo que debo decir a ustedes. Bueno, esa experiencia es muy subjetiva, se respeta, pero la recomendación a veces de un servidor es primero hay que agotar la explicación, tanto cuanto que se pudiera dar la del hecho, sin sí, una explicación lógica, ¿no? Uh -huh. Ya si ese tema nos sigue, nos sigue, nos sigue, nos sigue, así como que inquietando, pues a lo mejor acudir con un sacerdote a que nos dé una orientación más este, adecuada al respecto. ¿sí? Evidentemente no acudir con personas que a lo mejor después se dedican que supuestamente a... A, a conectarte con los difuntos a supuestamente eh, a ayudarte a, así a, a entrar en contacto con el más allá pues evidentemente que no ¿verdad? Sí. el mismo Evangelio lo dice ¿no? no no lo dejan siquiera a decir a sus hermanos que eh, se deben de portar bien para no llegar al, al infierno entonces pues no, no creer no dejarnos de alguna manera sugestionar pues, ese tipo de prácticas sino que la recomendación sería esa primero sí. buscar la, la parte como tú dices, lógica de, de las cosas y ya si persiste la, la no explicación, bueno, acudir con un sacerdote a que nos dé alguna orientación o nos ayude al respecto. Sí, y es que por ejemplo ahorita el INSE del programa yo te ponía un ejemplo de que, que te reíste de mí, pero, pero justamente lo dije porque aquí vamos a caer a este punto. Yo todo lo tengo pensado. Este, yo mencionaba el chupacabras al principio del de milenio, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, hubo muchos reportes de que la gente decía y aseguraba que veía al chupacabras en carretera. Ajá. Pero consideren esto, eso se convirtió, yo creo, en una paranoia casi colectiva. Así vas es. a alta velocidad en carretera, ves a un perro, tú vas rápido, tú, tú apenas lo ves por el rabillo del ojo, que es lo que siempre, <risa> siempre les decimos, ¿no? ¿Tú, ¿cómo <risa> viste al fantasma por el rabillo del ojo? Pues tú decías, yo vi a ese perro y tú le dijiste, ese al el chupacabras, ¿no? Así y el, es. Vemos monstruos donde no hay, vemos fantasmas donde no hay Por ejemplo, yo siempre me he pre preguntado esto Y esto lo voy a decir de forma chusca Porque no hay otra forma de decirlo Yo siempre me he preguntado, Panchote, si tú me pudieras aclarar ¿Por qué los fantasmas siempre se ven por el rabillo del ojo? ¿Por qué nunca aparecen aquí enfrente de nosotros? Eh, aquí estoy, mírame, a ver, ¿por qué? Bueno, evidentemente son experiencias <risa> muy Y curiosamente, eh, si tú te juntas con un grupo de personas Y platicas mm -hmm. la experiencia ...casi todos coinciden en los mismos... ¿no? ...los mismos personajes... ...las mismas figuras... ...las mismas formas... ¿no? ...entonces... ...por eso te digo... Que, ...que es una mezcolanza muy interesante... ...de esas tradiciones... ...que se vienen desde... ...nuestros antepasados prehispánicos... ...pasando por los tiempos de la colonia... ...de hecho... ...yo por ahí alguna vez leí... ...que, que el tema de la llorona... ...era un tema netamente español colonial... ...o sea no... ...no tenía un antecedente prehispánico... ...sino que es una... ...pues sí una leyenda que viene desde, nada más desde la colonia para acá, inclusive por ahí hay algunas películas de la época del cine mexicano donde se explica la historia y, y entonces se, se, se, se narra sí. en esa precisamente en la película como da origen precisamente esa leyenda. Sí, y es que muchas historias son como la la bola de nieve, ¿no? Así es. Empieza chiquita y se va creciendo. Es como. Exactamente. En, en uno de los este, promocionales que hicimos para este, justamente para este capítulo, hablábamos de Slenderman, que es un personaje relativamente nuevo en Internet. Uh -huh. Y en realidad ese personaje nació por un concurso de fotografía. Ajá. Uh -huh. ¿sí? En el que se trataba de con Photoshop, o no, con algún programa, crear algo falso, pero que tú dijeras, eso es real. Así y es. alguien se lo creó el personaje. Y fue. Alguien le inventó la historia. Nada más era la foto. Otra persona le inventó la historia. Y entre mucha gente, al ser el colectivo que mencionabas tú ahorita, le fueron inventando que ya se apareció en Los Ángeles. Que lo vieron en Memphis. Que lo vieron en. en no sé, Nueva York. No. En los bosques de Oregon, Pensalo, etcétera, ahor etcétera. Ahorita etcétera. que tú dices del chupacabros, yo recuerdo. Yo recuerdo. Porque tenía un poquito más de edad que tú. Porque. Okay. Bueno, y, y en ese tiempo yo todavía no tenía bien la noción. Estábamos hablando por ahí del. 92, 93, 94, Yo todavía no tenía una noción completa de, de lo que es el país. Pero, por ejemplo, daban reportes en Chihuahua y daban reportes en Sonora y daban reportes en Sinaloa. De ahí el dibujo de Chupacabras pasó a ponerles alas, le pusieron uh -huh. alas. En un principio era sin alas, uh -huh. pero ya cuando empezaban a ver apariciones en Chiapas, apariciones uh -huh. en Sinaloa, apariciones en Chihuahua, uh -huh. apariciones en Sonora, <ríe> <Sí>. <ríe> pues oye, pues cómo le hace para, para estar... Para, y, y son distancias... Sí. Un, un, yo creo que trae un avión solamente para él Y entonces como que él, esa, esa bola de nieve sí. dijo no, pues sabes que hay que ponerle Ahora alas, sí. para que pueda Ir de, de allí para allá Ajá. Sin ningún problema, porque al siguiente Día salen los noticiarios saca ataca aquí, ataca acá Entonces, en ese tiempo yo no tenía Todavía, te confieso, la, la noción sí. Bien clara de las distancias pues, sí, Pero ahora que ya, ya Tengo una noción de la distancia, pues cómo le hacía sí. Para llegar de un lugar a otro. Entonces me acuerdo uh -huh. que el dibujo primero era sin alas sí. y ya lo pusieron alas. Yo creo que pensando que así iba. Se justificaba el exact que apareciera de un estado Y, otro. y recuerdo sí. mucho que, que, que la narrativa era que había surgido en el Cerro del Estrella en la Ciudad de uh -huh. México. Ahí en el Estado de México, perdón. Ahí en Iztapalapa. Y de Iztapalapa para el mundo, como dicen los uh -huh. ángeles dos sí. Ojalá nos patrocinen. Y, <risa> y entonces, pues así como podía andar en sí. todos estos lugares, Torreón. Durango, Saltillo, Monterrey, entonces poco a poco esa bola de nieve se fue haciendo, cada vez más y más grande. Sí, y es que a todo tiene explicación, por ejemplo hay un youtuber que es muy famoso, de hecho pues esa es su chamba al final, de ser youtuber, cuando lo hacen de manera profesional, cuando lo hacen de manera entregada, sí se convierte en un trabajo, Ajá. y este se llama Dross, no sé si lo ubiques. No, pero no, ¿no? pero... Lo, lo, no, un día, lo Un día lo, búscalo, no, un día búscalo, pero buscaré, todos ese. los... Los chavos, como yo, ¿eh? este lo van a localizar, el Dross, que es, su, su contenido es completamente de terror. Y en una vez en una entrevista él decía, es que muchos de los comentarios que me dice la gente es que tu contenido es falso, o es, esa historia es falsa, y él decía, pues sí, obviamente es falso, yo solo soy un creador de contenido, no existen los fantasmas, no existen los monstruos, Así es. Tengo bueno, que crear y el de contenido. hecho nada más ahorita nos dijo nuestro camarógrafo Iván, que si les aclaramos que si se escucha mucha interferencia en el micrófono, es por el viento, ¿eh? uh -huh. si ustedes ven en esta, en esta zona donde estamos, está franqueándonos la, la, la pared del cementerio, por eso no nos ha hecho tanto ruido, pero eh, esa es la razón. ¿eh? No crean sí. que en, sí. otro, en otro tema, ¿no? No, no, no crean que tenemos tantos, este, gente aquí detrás no. y mueve la, la ramita. No, no es de, el viento. yo estamos solos. Sí, recuerden que nos <risa> encontramos completamente en vivo para ustedes. Así es. Sí. Pero bueno, síganos contándonos sus historias, sigan contando sus experiencias, sigan por ahí dándole like, compartiendo este, este, este video. Este, y recuerden regalarnos estrellas, recomendarnos y sobre todo con sus comentarios, eso nos ayuda a ir creciendo más y sobre todo no se les olvide el próximo domingo comprar su Semanario Gaudium donde vendrán estos temas más extensos, más elaborados precisamente que les van a dar mucha orientación precisamente al respecto. Así es y vamos a, a continuar con este recorrido en vivo, nada más vamos a un pequeño corte para trasladarnos y ver qué más podemos mostrarles de este Campo Santo de sangre de Cristo acerca de mineral de la luz. Si están tardando en llegar los mensajes, es por la señal, ¿eh? es por la señal porque aquí un poquito tarda, sí. pero si sí estamos aquí el pendiente de estarles por ahí contestando y estar viendo las historias que nos están mandando. Continuamos amigos de Gaudium Digital y ya estamos casi por cerrar y finalizar este programa transmitido totalmente en vivo para todos ustedes, Gabriel Así es, estamos este, haciendo este recorrido ya por la, el muro, no sé, no voy a jugarle a Cristóbal Colón no voy a hacer si es oeste o este pero lo que sí voy a comentarles es que hace dos bloques le, yo mencionaba uno de las películas más populares que se han hecho en los últimos 10 años de hecho llevan ya varias sagas, ya han creado todo un universo de películas y es la película del conjuro, de Annabelle, la monja, el diablo me obligó a hacerlo, este, es pues el conjuro 1 y 2, donde se narran las aventuras y peripecias e investigaciones sobre un matrimonio que es Ed y Lorraine Warren. ¿Tú has podido ver esas películas, Panchote? Sí, una que otra nada más. Sí. Yo no sé, este, discúlpenle de nuevo, recuerden que esto es completamente en vivo y si se mete el sonido del aire, bueno, pues queda un poquito fuera de, de nuestro control. Eh, pero eh, yo no sabía, Pancho, no sé si tú lo sepas, que Ed y Lorraine Warren sí son investigadores paranormales reconocidos por la iglesia en Estados Unidos, en el territorio norteamericano. Este, y uno de los casos, o de los casos más populares que ellos han tenido que investigar es cuando se tiene que tratar el tema de la hechicería, de los maleficios propiamente No sé tú, dentro de las pláticas que has llegado a tener con exorcistas, con sacerdotes ¿Qué experiencias te han transmitido o qué opiniones te han transmitido? Este, no, precisamente es lo que te decía en, por ahí en un segmento anterior Sí, es, actúa la presencia del demonio a través de las infestaciones y maleficios eh, las infestaciones son de objetos, eh, los maleficios son hacia personas y evidentemente la posición está en las personas. Pero de esto, Gabriel, vamos a hablar el siguiente programa. <risa> el siguiente programa con gusto te contesto. Muy bien. Y vamos, siempre que este, pues las personas nos ven y en la siguiente edición de este mes de la leyenda negra, vamos a hablar acerca de la hechicería, de los maleficios, de los conjuros. Y de la figura... ...completamente de la bruja que no es la que... ...bueno, se ha fabricado por el cine... ...la del sombrero Buntia... color verde del Mago Ajá. de Oz... ...vamos a hablar sobre esas figuras... ...la bruja realmente existe no existe... ...se creó para asustarnos... qué tanto es. poderosa es la ¿Qué, hechicería... ...que brujas blancas, que brujas Ahí. negras... ...etcétera, entonces todo eso Gabriel... ...todas esas dudas que tú tienes... ...las vamos a contestar en una siguiente edición... ...en el cuarto número de este mes... ...de la leyenda negra, entonces ya lo saben... ...dentro de ocho días... Nos veremos, tendremos una cita para contestar ese tema de, bueno, evidentemente de los Warren, pero de lo que es la hechicería, la brujería, los maleficios, sí. los amarres, Gabriel, También. los sí. amarres ah, que son tan que son populares, populares ahora en nuestro tiempo, lo contestaremos en la siguiente edición de nuestro Así programa. Es. Muy bien, entonces ya saben, dentro de ocho días vamos a responder a esta pregunta, hechicería, las brujas, ¿existen no existen? ¿Qué tan poderosas son? Y de los Warren, será una introducción, pero si ustedes quieren que nosotros nos demos a la tarea de comunicarnos con las diócesis que se encuentran en Estados Unidos para averiguar un poco más sobre estos dos personajes que ya, bueno, ya murieron los dos, el matrimonio ya partió al, cielo, partió al cielo, pero averiguar realmente sus investigaciones contribuyeron a algo, realmente la Iglesia Católica los apoyaba de alguna forma, háganoslo saber en sus comentarios si ustedes quieren que para la tercera temporada, para empezar, si quieren una tercera temporada y si quieren que... Para el 2023, sea esa nuestra investigación, los Warren, mito, realidad o simplemente cosa del siglo. Así es, de entrada, de entrada, nada más para que no digan, ya nos dejaron así, este. Pecado. Exactamente. Bueno, de todas, sí tenemos que decir que tanto en el tema este del exorcismo hay laicos que ayudan, que apoyan precisamente la el, en la oración al sacerdote, ¿sí? Y también tenemos que decir que en este tipo de, de eventos paranormales, de ahí que siempre la recomendación es acudan primero con un sacerdote para que les dé pues una orientación más plena al respecto. Bueno, entonces... Listo, es que llegó una error Y es así amigos que hemos llegado al final de este programa totalmente en vivo transmitido desde la Comunidad de Sangre de Cristo aquí en Guanajuato. Así es y antes de despedirnos seguimos mandando saludos, le mandamos saludos a Jorge Martínez, a Esperanza Orozco, a Vicente eh, Aparicio y, y también bueno, a la Comunidad de Ecuador. Lamentablemente no aprendí todos los nombres, no pude estar sacando el celular, así pero es. les mandamos saludos a toda Sudamérica que nos han mandado sus saludos y su apoyo desde ahí. Muchas gracias pues por acompañarnos. Tenemos una cita de hoy en ocho días para continuar hablando de este mes de la leyenda negra. Hasta la próxima.